Bienvenidos a esta nueva unidad de herramientas de comunicación y coordinación. La herramienta con la que estamos trabajando es Trello. Recordamos que Trello nos ayuda a coordinar un equipo de personas online para que trabajen conjuntamente con gran eficacia. En esta píldora explicaremos el uso del tablero de coordinación de una organización. En este caso, el tablero de Podemos-Alcalá de Henares. Para ello... Vamos a entrar con nuestra cuenta. Hacemos un login con nuestra cuenta creada o también podemos hacerlo con nuestra cuenta de Gmail. Vemos aquí nuestro tablero de Trello con nuestros tableros personales y los tableros compartidos. Como podemos observar, el de Podemos Alcalá de Henares con las actas y convocatorias Alcalá y el tablero de coordinación de Alcalá. Entramos en el tablero de coordinación Alcalá y aquí veremos cómo está estructurado. Como podemos ver, la estructura del tablero es sencilla. Podemos ver a la derecha todas las personas que están dadas de alta en este tablero. Abajo a la derecha, en la actividad, podemos ver toda la actividad que se ha estado haciendo en el tablero por todos los miembros que forman parte de él. Cerramos este menú lateral presionando sobre la pequeña flecha que aparece a la izquierda de la palabra menú. Aquí observamos que para cada área de trabajo, para cada comisión, hemos creado una lista distinta. Comienzan con una cabecera y después nos encontramos las tarjetas o tareas que pertenecen a cada lista. Tenemos la lista de organización, comunicación, otros, extensión y solidaridad, temas locales, finanzas y temas hechos. Al principio de todo el tablero, tenemos las tareas para revisar. En cada cabecera encontramos una tarjeta que nos explica en qué consiste esta lista. Abramos esta tarjeta a modo de ejemplo. La primera tarjeta nos explica en qué consiste esta lista, en este caso la lista de organización. Tareas orientativas, modo de trabajo para poder operar dentro de ella, etc. Para cerrar la tarjeta, pinchamos en el fondo del escritorio, aparecemos nuevamente en el escritorio principal. Para cada tarea se ha creado una tarjeta a la que se le asignan los miembros que van a trabajar en ella. Si estamos interesados en realizar el seguimiento de alguna de estas tareas, lo que tenemos que hacer es suscribirnos. Vamos a ver cómo hacerlo. Presionamos en la flechita que hay a la derecha justo en el título de la lista, en este caso a la derecha de organización. Se nos desplegará un menú en el que nos aparece la opción de subscribe, suscribirnos. Como vemos aparece un ojito a la derecha del título de la lista. Esto significa que a partir de ahora seremos informados de todos los movimientos y acciones que se realicen en esta lista. Ya explicamos en una píldora anterior cómo podíamos seleccionar la frecuencia con la que queremos ser informados de tal forma que recibiremos un correo como este en nuestra cuenta de correo personal. El sistema nos avisa que hay tres notificaciones en el tablero de coordinación de Alcalá y nos dice exactamente en qué tablero y a qué tarjeta o tarea se refiere. Como podemos observar, vemos de un golpe toda la conversación y las variaciones que se han producido en esta tarea. Es algo muy práctico para poder hacer seguimiento sin tenerse que desplazar al tablero. Cerramos este correo y volvemos a nuestro tablero de trabajo de Trello. Como vemos, estamos suscritos a la lista de organización. Es posible suscribirse al tablero entero, pero en general, si solo trabajamos en un área, es recomendable solo estar suscrito a ella. En esta tarea que empieza por COM, ya que pertenece al área de comunicación, Vemos que se está confeccionando la web de Podemos Alcalá. Como vemos, tiene 46 comentarios, hay dos archivos adjuntos, se han completado cuatro de cinco subtareas. Presionamos sobre ella para poder observarla y observamos que hay una conversación que permite introducir enlaces a archivos, a vídeos, permitiendo a muchas personas trabajar colectivamente en la misma tarea. Como vimos en unidades anteriores, podemos asignar una etiqueta Label a esta tarea. Con esta etiqueta podemos indicar si la tarea está hecha, está iniciada, está progresando, si existe algún problema o una vez que está hecha y revisada, podemos decir que está completada. Esta tarea en concreto está en proceso, por lo que ponemos que está progresando. Volvemos a la parte superior de la tarjeta, vemos que está progresando y la cerramos. Otra cosa que podemos hacer es que en función de la prioridad que tenga esta tarea, podemos desplazarla arriba o abajo dentro de la lista del área correspondiente. Pinchamos y arrastramos la tarea, teniendo en cuenta que cuanto más arriba la posicionemos, mayor prioridad tendrá. Este es un código que debemos utilizar todos los miembros de este tablero. Una vez consideremos que esta tarea está finalizada, deberemos pincharla y arrastrarla hacia la lista de tareas para revisar. En esta lista tendremos a miembros que estarán suscritos. Ahora recibirán una alerta para poder revisar esta tarea finalizada Vamos a poner un comentario que explica qué es lo que debe validarse. Por ejemplo, Esto está listo para que se valide en la asamblea. Presionamos Comment para incorporar nuestro comentario al historial de comentarios de la tarea. Una vez que el equipo de trabajo, la asamblea, etc. ha trabajado sobre la revisión, puede ocurrir que incluye nuevos detalles para cambiar dentro de esta tarea. Por ejemplo, hay que cambiar el logo de la página principal, incluir información de bienvenida, etc. Y presionamos Add. Como esta tarea se ha modificado y es necesaria seguirla trabajando, la devolvemos otra vez a la lista de comunicación. Las personas que están suscritas a esta lista de comunicación recibirán un mensaje de que la tarjeta ha vuelto para poder seguir trabajando en ella, pudiendo completar los detalles de tal forma que podríamos cerrar la tarjeta o podríamos llevarla de nuevo a la lista de revisión. En este caso, vamos a suponer que la tarea ha sido completada, por lo que le cambiamos la etiqueta a HECHO y la desplazamos a la lista de HECHO. Aquí veremos todas las tareas que ya han sido realizadas. Es interesante ver que podemos poner una fecha a las tareas, de manera que podemos establecer cuál es la fecha final para realizar esta tarea. Podemos editar rápidamente presionando sobre el pequeño lapicerito que aparece a la derecha de la tarjeta en cuestión. Presionamos sobre Change due date, es decir, abrimos el calendario, y, por ejemplo, queremos que esté lista para el miércoles 23 de julio. Guardamos. Volvemos a guardar. De tal forma que ha quedado con esa fecha y todas las personas que están suscritas a esta lista recibirán el cambio de la nueva fecha en la que esta tarea tiene que ser finalizada. Y, básicamente, esta es la descripción del tablero de coordinación. Distintas personas trabajando en distintas tareas de manera transparente, que las puede ver cualquiera de los que están trabajando en ella, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de conversar y progresar muy orientada a adelantar trabajo y a realizar tareas comunitarias y de grupo. Esperamos que os haya servido de ayuda. Seguiremos ofreciendo nuevas píldoras que nos permitan conocer un poco más las herramientas de coordinación.